En cuestiones de deuda podemos distinguir dos tipos, deuda buena y deuda mala. Saber reconocer la diferencia entre los dos tipos de deuda te hará más inteligente y más rico, ya que si pasas toda tu vida trabajando para pagar deudas, y conseguir créditos, será muy difícil para ti alcanzar la libertad financiera. Es más, te verás inmerso en lo que se denomina la carrera de la rata. Este término, acuñado por Robert Kiyosaki, hace referencia al trabajador por cuenta ajena que está constantemente endeudado y haciendo esfuerzos para pagar sus deudas. Ni que decir tiene que esto es una situación muy tóxica que puede afectar a vuestra salud, tanto económica como físicamente. Bien, comenzamos con la deuda mala. Básicamente, la deuda mala es aquella que produce beneficios económicos solo para el banco o la entidad que te concede el crédito. Básicamente, la deuda mala es aquella que pagas tú. Mirad, veréis, os voy a poner un ejemplo para que lo comprendáis. Recordamos, activos y pasivos. Si comparamos los balances de activos y pasivos del banco y los activos y pasivos tuyos, quedaría de esta manera. Si pides un crédito para comprar algo, o sea, generas deuda mala, quedaría tal que así. En tu balance de cuentas quedaría como un pasivo que produce gastos mensuales y para el banco sería un activo que produce ingresos mensuales. Por tanto, quiero que te grabes a fuego esta frase. Cuando contraes deuda, te conviertes en un activo para el banco. Tú eres el activo para el banco. La deuda mala es aquella que tiene un interés muy alto. Y por supuesto se contrae por no tener fuerza de voluntad. Me explico, una persona que quiere un televisor nuevo y se le antoja el televisor mejor de la tienda. Aunque su televisor antiguo todavía funciona, pero quiere ese y lo quiere ya. ...entonces se endeuda. Este es un ejemplo de deuda mala. Otro ejemplo de deuda mala es aquella que la deuda supera la vida útil del producto. Por ejemplo, financiar un viaje. Financiar a tres años un viaje de una semana no tiene ningún sentido. Además, psicológicamente también te afecta. ¿Quién quiere estar pagando tres años unas vacaciones de las que ni siquiera te acuerdas? Por tanto, la deuda mala es aquella que se produce o se genera por antojos, por falta de control. Mi recomendación es que si quieres una televisión, un electrodoméstico o un viaje, ahorres para tenerlo. Si entras en la dinámica de lo quiero ahora mismo, te saldrá muy caro en el futuro. Y cuando digo caro, es sacrificar posiblemente tu libertad financiera. Dentro de la deuda mala hay un escalón más abajo, un escalón hacia el infierno, y esta es la deuda tóxica. La deuda tóxica es una deuda mala, o sea, una deuda que se contrae por impulsos, una deuda por antojo pero con instrumentos muy peligrosos como pueden ser las tarjetas de crédito. Actualmente las tarjetas de crédito utilizan el sistema Revolving y el sistema Revolving es un sistema que va acumulando intereses, o sea, es un interés compuesto pero que va en tu contra y este sistema puede hacer que deudas muy pequeñas se conviertan en deudas muy, muy grandes. Afortunadamente si estás inmerso en este tipo de deudas, ya que mucha gente contrae este tipo de deudas con tarjetas de crédito por desconocimiento, tengo un vídeo donde te enseñaré tres sistemas para acabar con las deudas de las tarjetas de crédito. Te explico también en qué consiste el sistema revolving y cómo puedes acabar con esas deudas. Claro está. Al final de este vídeo encontraréis el enlace. Bien, entonces, ¿cómo detectar deuda mala? La deuda mala es aquella que se contrae por impulso, por capricho, tiene tasas de interés muy, muy altas, la deuda supera la vida útil del producto, y se contraen a través de instrumentos peligrosos ya hemos dicho tarjetas de crédito usureros prestamistas todo eso es deuda mala tóxica bien ya hemos visto qué es la deuda mala y lo destructiva que puede ser ahora toca la deuda buena la deuda buena tiene cuatro características principales la primera característica es que la deuda buena te permite adquirir activos que aumentan su valor en el tiempo un ejemplo es comprar un local que en el futuro se va a revalorizar, o comprar, por ejemplo, un coche clásico, o comprar también una antigüedad, una obra de arte, que sabes que en el futuro puede aumentar su valor. Endeudarte para comprar activos es deuda buena. La segunda cualidad de la deuda buena es que esta deuda te genera ingresos. Por ejemplo, endeudarte para asistir a un curso o a un máster es deuda buena, ya que vas a adquirir más conocimientos y vas a poder sacar un partido económico a esos conocimientos. Un clásico también es adquirir una propiedad y sacar un beneficio económico de esa propiedad. En ese caso, no es deuda mala, es deuda buena, ya que estás adquiriendo una propiedad de la cual te estás beneficiando económicamente. Otra cualidad de la deuda buena es que beneficia a las dos partes. Si antes hemos hablado que cuando tú adquieres deuda mala beneficias al banco, ya que tú eres el activo del banco, con la deuda buena el banco se beneficia porque a ti te cobra un interés, pero tú estás sacando un beneficio económico de lo que has comprado, por tanto tú también te beneficias. Es más, hay veces que se benefician hasta las terceras partes, y me explico, imagina que compras una vivienda para alquilar, el banco se está beneficiando porque te está cobrando intereses, tú te estás beneficiando porque estás alquilando esa vivienda a una tercera persona y estás sacando un beneficio económico y el inquilino también se beneficia porque está accediendo a una vivienda de una manera flexible y económica y por último la más importante la cualidad más importante de la deuda buena y es que generas más beneficio para tus inversiones señores y esto que voy a decir soy consciente que será una bomba en la mente de muchas personas pero es que cuando te endeudas ganas más dinero. Cuando te endeudas te vuelves rico más rápidamente y esto es lo que voy a explicar a continuación. Vamos a por ello. Veréis, los pobres cuando piden dinero prestado se endeudan, los ricos cuando piden dinero prestado se apalancan y eso es justo lo que quiero que comprendáis, el principio del apalancamiento. Quiero que miréis esta imagen, una roca, una roca sólida. Si queréis mover esta roca tenéis dos opciones, una de ellas es moverla con fuerza bruta con vuestros brazos, con vuestras piernas, moverla, empujarla, arrastrarla. Y eso, señores, os puede llevar toda la vida. El mismo tiempo que le lleva a una persona pobre reunir algo de dinero. Pero una persona rica, una persona inteligente, lo que hace es apalancarse. Entonces, si queremos mover esta roca, metemos una palanca debajo y hacemos fuerza. Y gracias a esa palanca y a la famosa frase de Arquímedes, ya sabéis, dadme un punto de apoyo y moveré el mundo. Eso lo decía Arquímedes. Aquí, en trabajar desde casa, yo digo, dame un punto de apoyo y te haré rico. Y es que quiero que comprendáis una cosa. Una persona pobre, una persona sin educación financiera, su mayor aspiración en la vida es pagar todo al contado. Sueña con vivir sin deudas, sueña con vivir sin hipoteca. Y eso, señores, es un error. Una persona rica, una persona con inteligencia financiera, con buena educación financiera, adquiere deudas y gana mucho más dinero. Obtiene mucha más rentabilidad con su dinero. Vamos a poner un ejemplo. Imaginad que queremos comprar un local para alquilar, ¿de acuerdo? Hay dos maneras, una es comprarlo al contado con el dinero en mano y otra es endeudándonos, ¿vale? Partimos de la base que en ambos casos tenemos el dinero en el banco y lo hacemos de la siguiente manera. Se trata de un local de 100.000 euros y podemos sacar un rendimiento económico mensual de 700 euros. La persona que compra al contado pone los 100.000 euros para comprar el local. Si multiplicamos 700 euros por 12 meses, obtenemos una rentabilidad anual de 8.400 euros. En otras palabras, obtenemos una rentabilidad de un 8,4% por nuestro dinero. Algunos de vosotros pensaréis, bueno, pues un 8,4% no está mal, ¿no? Bueno, pues vamos a ver el ejemplo de la persona que compra con deuda. La persona con deuda prefiere financiar el local, por tanto, da una entrada de un 20%, o sea, da una entrada de 20.000 euros, ese es el capital que tiene ahora mismo inmovilizado, financia los otros 80.000 con una hipoteca al 3%, vale lo hacemos fijo porque si no es un lío, y tiene que pagar todos los meses 379 euros al banco. Como hemos dicho que puede sacar 700 euros de beneficio, pues si restamos eh, a 700 euros 379 nos quedarían limpios al mes para nosotros 321 euros. Si lo dividimos por 12 meses serían 3852 euros. Que en términos de rentabilidad porque no olvidemos que la persona que compra tiene inmovilizados los 100.000 y nosotros solamente tenemos inmovilizados los 20.000 euros de la entrada, el 20%, estamos obteniendo una rentabilidad de un 19,26%, más del doble que la persona que compra al contado. Señores, la persona que compra al contado está a 0 euros en la cuenta y nosotros, sin embargo, seguimos conservando 80.000 euros en la cuenta. Y alguno dirá, bueno, la persona que compra... Tiene menos rentabilidad, pero no tiene ninguna deuda. Ya, pero la persona que ha financiado la compra debe 80.000 euros al banco. Estamos de acuerdo, pero es que tiene 80.000 euros en cuenta. ¿Dónde está el problema? Si el local hay temporadas que no lo alquila, tiene ahorros para poder hacer frente a los gastos y a la hipoteca de ese local. Aparte, con esos 80.000 euros los puede invertir en algún activo financiero de poco riesgo. Digamos, por ejemplo, un bono a 10 años que le da un 2% de rentabilidad y obtener anualmente 1.600 euros de beneficio para poder amortizar la hipoteca o para poder hacer frente a diferentes contingencias que tenga ese local. Algunos de vosotros diréis, ya, pero la persona que compra el contado ¿Le ha costado más barato el local? Sí, sí, es cierto. La persona que ha comprado al contado no ha tenido que pagar intereses, por tanto, le ha costado lo que cuesta el local. Sin embargo, en el caso de la deuda, tiene que pagar 46.000 euros más de intereses. Pero al final, lo que cuenta en este tipo de operaciones es que tienes menos dinero inmovilizado y que estás generando un flujo de caja. Y que por supuesto no te has descapitalizado. Es más, es interesante de ver esos intereses, es razonable porque nosotros vamos a tener 80.000 euros todavía en el banco y vamos a tener margen de maniobra para poder emprender otro negocio, para poder comprar otra propiedad o para hacer lo que nosotros queramos. Porque si sacamos beneficio a esos 80.000 euros con un bono, deuda, unas acciones, lo que queráis... Os aseguro que podemos cubrir esos intereses que estamos pagando de más. Quiero aclarar algunas cosas. En este ejemplo no he tenido presente lo que son los gastos de compra, impuestos, etcétera, Pero ni en un lado ni en otro. Es para no hacerlo más lioso. Quiero que comprendáis el epicentro del mensaje, ¿de acuerdo? Que endeudándote y haciendo las cosas bien, obtienes más rentabilidad. Y es que los números no fallan otra obsesión de las personas que no tienen educación financiera es querer constantemente acabar con las deudas sin embargo una persona con educación financiera se acostumbra a vivir con deudas y analiza las situaciones para ver si es rentable acabar con esa deuda porque muchas veces acabar con una deuda nos hace perder dinero y si no mirad este ejemplo bien imaginad que tenemos una hipoteca de acuerdo y debemos 100.000 euros al banco y nos quedan 10 años de pago o sea lo que son 10.000 euros al año de hipoteca y por obra y gracia del destino de pronto nos caen 100.000 euros, ya sea la lotería, una herencia, lo que sea, un sorteo, pero tenemos 100.000 euros. Aquí hay dos opciones. Una de ellas es ir al banco y liquidar la hipoteca, y no tener ningún tipo de hipoteca, y otra es una alternativa. Muchas personas, sin dudarlo, sin ver la alternativa, elegirán cancelar la hipoteca. Vamos a ver el primer caso. Pues ya sabéis, como el ejemplo anterior... Damos los 100.000 euros y nos quedamos totalmente descapitalizados. Pero ¿cuál es la maniobra inteligente? ¿Qué es lo inteligente? De acuerdo, nosotros tenemos una hipoteca de 833 euros al mes vale, y tenemos 100.000 euros en cuenta. La jugada inteligente es conservar la casa y conservar el dinero. Entonces, ¿qué pasa si cogemos esos 100.000 euros y lo metemos en un bono a 10 años? Un bono a 10 años o cualquier otro activo que no de una rentabilidad espectacular o una rentabilidad normal, simplemente un 2%. Todos los años tendríamos un beneficio de 2.000 euros, y con esos 2.000 euros tenemos dos opciones, o destinarlos a una ayuda mensual a pagar la hipoteca, porque 833 euros de letra mensual se nos quedaría en 666 euros, o bien vamos al banco, lo entregamos a final de año y reducimos años. En el primer ejemplo tenemos la casa pagada, pero estamos a cero, nos costaría otros 10 años volver a recuperarnos. Y en el segundo ejemplo, mantenemos la casa, tenemos 100.000 euros en el banco y tenemos una deuda totalmente controlada. Porque, señores, si debemos 100.000 euros al banco, pero tenemos 100.000 euros en el banco nosotros, ¿dónde está el problema? Se duerme estupendamente, no hay ningún problema. Por tanto, en muchos casos es preferible mantener deudas y no descapitalizarse. ¿Vale? convertir ese tipo de deudas en deudas buenas, porque como podemos comprobar, el dinero en sí es un activo, que también, según cómo lo invirtamos, nos puede generar flujos de caja, nos puede generar ingresos al año. Tengo que avisar que tampoco he tenido en cuenta en este ejemplo lo que es eh, la tributación de los beneficios, del bono, de las acciones que compremos, vale, pero tampoco tengo en cuenta algunas personas que tienen hipoteca y tienen bonificaciones, en algunos países por tener una hipoteca el gobierno te da una ayuda o tienes bonificaciones fiscales. El ejemplo no es al detalle, lo que quiero es que comprendáis la idea, el hecho de que la deuda se puede volver buena, el hecho de que nosotros podemos controlar la deuda y que puede ser incluso beneficioso en algunos casos. Cabe señalar que también hay que tener cuidado con el apalancamiento y no incurrir bajo ningún concepto en el sobreapalancamiento. Para explicar el concepto de sobreapalancamiento voy a poner un ejemplo muy gráfico en un minuto para que lo entiendas. Si queremos comprar una propiedad para alquilar un local, una casa y nos piden eh, el 20% de entrada, pues damos esos 20.000 euros y nos compramos una casa y mantenemos el capital. En el momento que vamos pagando esa deuda vamos liberando también capital porque debemos menos dinero al banco y por tanto podemos incluso entrar o nos podemos plantear entrar en otra deuda. ¿vale? Podemos valorar otra operación financiera. Eso es apalancarse y eso es sano. El sobreapalancamiento es otra cosa muy diferente. ¿Quién incurre en sobreapalancamiento? Pues las personas que se pasan de listas. Por ejemplo, en la crisis hipotecaria, o sea, en la burbuja inmobiliaria de los años 2000, ¿qué hacía la gente? Pues si con el 20% me piden, eh, puedo comprar una casa, porque me piden el 20% para comprar una casa, o sea, 20.000 euros en este caso, divido los 100.000 en cinco entradas y me compro cinco casas. Vosotros diréis, estupendo. Mientras te den los alquileres las cinco casas, tú tienes un flujo de caja brutal. Pero, ¿qué pasó? Que el mercado inmobiliario se vino abajo, ya no había gente a la que alquilar, vino la crisis... Y de pronto personas tenían una deuda brutal de medio millón, un millón de dólares, porque se habían sobreapalancado. Incluso las mismas propiedades que tenían en propiedad servían como aval para otras propiedades. había personas pues que incluso debían al banco un millón, dos millones, o sea, era de película de terror. Incluso habían puesto como aval propiedades de sus seres queridos, por tanto caían todas las familias como fichas de dominio. Por tanto, la deuda mala... Pues lo que hace es financiar caprichos y tu falta de disciplina. Y sin embargo, la deuda buena permite comprar activos. ¿La deuda mala te arruina? Pues la deuda buena te beneficia. La deuda mala solo beneficia a una de las dos partes y la deuda buena beneficia a las dos partes, incluso a terceras partes. Y la deuda mala te hace estar permanentemente en la carrera de la rata y la deuda buena te hace ser cada vez más rico. Si vas a contraer una deuda, valora todos los puntos de estas dos columnas. Si estás viendo este vídeo es que quieres prosperar en tu educación financiera y eres lo suficientemente listo para saber si una deuda es buena o es mala. Y nada más, pulgar arriba si quieres ver más vídeos así, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún vídeo. Y recuerda que podemos estar en contacto tanto en Facebook como en Instagram. Y no olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios. Y recuerda, no busques trabajo, créalo.